En este video tutorial vamos a ver cómo importar un archivo LP que tenemos en nuestro ordenador al nuevo Excel Learning Online Excelario. Hacemos clic en entrar dentro de y nos registramos con nuestro usuario y contraseña de Rayuela. Nos vamos a contenido. Lo que tenemos que hacer es acceder a Excel Learning Online. Para ello vimos que había varias formas. Una de ellas era crear un nuevo contenido y hacer clic en la opción de Excel Learning y otra de formas que habíamos visto era agregar uno de los recursos que había dentro de eh, contenido recursos. ¿Vale? En cualquier caso, accedemos a uno de ellos que ya tenemos cargado previamente y vemos que existe la opción de abrir en Excel Learning. Una vez abierto, nuestro Excel Learning Online Excelarium. Hacemos clic en Archivo, Importar, Proyecto LP. Bien, aquí cargamos uno cualquiera de nuestros archivos LP que hemos creado online eh, en nuestro ordenador o que hemos descargado de una plataforma como Proyecto Día o Proyecto Crea. Y una vez cargado, hacemos clic en Guardar y ver en Escolarium. Bien. Cuando cerremos, no veremos el archivo que hemos insertado, sino que haciendo clic en Regresar a mis libros, veremos que ese contenido LP lo tenemos cargado dentro de la sección Contenido, Libros, Mis libros, en la categoría por defecto donde cargamos los contenidos, de manera que podremos volver a él y editarlo todo lo que deseemos.